El descanso pedagógico de invierno se amplía por una semana más en todo el altiplano boliviano. Hablamos de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí. Todo lo que son las partes de altura altiplánicas o andinas, se va a establecer eh, la ampliación del descanso pedagógico. En lo real directo, el, obviamente en la ciudad del Alto, toda la parte altiplánica y la ciudad de La Paz amplía una semana. En el caso de Oruro, es casi todo el departamento. Y en el caso de Potosí, es, van a eh, sacar la diferenciación entre los lugares de valles que tienen temperaturas más cálidas y eh, de lo que es la parte de altura. Estos tres departamentos en, ingresan a una semana de, de ampliación del descanso pedagógico. En las regiones de los valles y el oriente boliviano, las direcciones departamentales de educación definirán si mantienen el horario de invierno ampliado de una hora. No, en el caso de los otros departamentos, Retornan el lunes, en La Paz es feriado y eh, con horario de invierno. En algunos casos, como el de Cochabamba, nos han eh, indicado que va a ser horario de invierno extendido, es decir, eh, con una hora de ampliación. Eh, los detalles yo, eh, los, eh, los vamos a hacer conocer por departamento para las particularidades. La Autoridad de Educación puntualizó que en las regiones donde se amplían las vacaciones invernales, también se alargará las clases por una semana más para cumplir con el calendario escolar. Eh, Oruro y Potosí, en zonas altas y de bajas temperaturas, se amplía una semana el descanso pedagógico. Pero recordamos que como hemos establecido todos los años, se amplía una semana también el calendario escolar a fin de año. Es decir, que pasan clases hasta la primera semana de diciembre.